Desde Solidaridad Feminista Valladolid apoyamos la marcha convocada para el 11 de febrero. Y nos solidarizamos con cada presa. Exclusión social, dispersión, presa política, maternidad, condiciones desfavorables. Vuestra lucha, nuestra lucha. Mujer, presa y política, todas somos una. Libertad Presas Políticas.